Es decir, este momento en el que muchas personas han sido infectadas con el COVID y, y lo que te queda después es un agotamiento que dices, es que no puedo con mi alma, pues, estoy dada de alta, tengo que trabajar pero no soy capaz de ser quien era ¿no? que eso es una de las secuelas que supongo que estaréis viendo vosotros y que están viendo todos los médicos ¿no? La coenzima Q10, sobre todo para estas personas que, que después de la Navidad, después del covid ya te digo, en, en cambios estacionales, eh, personas que hacen deporte y después de un COVID no hay manera de volverlos para arriba, pues es que cuando esta coenzima Q10 eh, se oxida o simplemente no se genera, falta esa generación de energía por parte de la, eh, de la célula. Entonces, eso es lo que ayuda a eh, subir para arriba, claro, que es eso, lo que nos hace falta a todos. Claro, por eso es tan importante cuando... Bueno, pues cuando llegas a, a una farmacia que te expliquen, ¿no? Y, y que puedan pedir cita contigo de una manera personalizada, porque cada, eh, bueno, digamos que cada, cada cliente es único, ¿no? Pues sí, yo cuando entran eh, conmigo y cogen cita conmigo, yo siempre les digo, es un ratito, ¿vale? Porque no es eh, que llegan y, y ya está, ¿no? Yo les doy esto, esto, y esto, no. Con, conmigo es, yo les hago un estudio, sobre todo en la dieta, les mido masa muscular, grasa corporal, les hago todas las mediciones de metabólicas y luego les digo exactamente a esa persona que le hace falta. Por eso siempre digo no te desesperes, que esto es tan personalizado que eh, requiere su tiempo. Claro, requiere su tiempo porque además cada persona somos únicos y no vale lo que nos ha dicho la vecina. Eso es la dieta que te funciona a ti no es la dieta que le funciona a la vecina que muchas veces eh, pecamos de eso miren voy a hacer la dieta que me ha dejado mi vecina, la dieta que le ha hecho ella no sé qué y, y muchas veces yo también digo que reseten o sea, sobre todo personas que vienen de hacer muchas dietas no gente que está toda la vida haciendo dietas, pues cuando era joven hizo no sé qué dieta que le funcionó, es que puede ser esa dieta ahora no te, no te funcione, o puede ser que aquellos, aquellas cosas que te dijeron en su día para aquella dieta no te funcione ahora, y muchas cosas de lo que te funciona en una dieta no te funcionan en otra, entonces yo siempre digo mira, cambia el chip, borra lo que te ha funcionado hasta ahora y eh, haz esto, ¿vale? porque muchas veces nos hace falta un poco cambiar el chip. Y empezamos de nuevo, ¿no? Creo que cada, en realidad cada día es un empezar de nuevo en, en, en las vidas de casi todos, ¿no? Pero después de todo lo que hemos vivido en estos dos últimos bueno, años tan, tan, tan surrealistas, ¿no? Tremendo. De alguna manera vosotros que habéis estado eh, bueno, pues a, pie de, a pie de farmacia, ¿no? Eh, lo habéis vivido de una manera muy especial y, y si ya lo tenías muy claro por tu profesión y por esa vocación tuya, ahora mucho más, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la vocación esa de servicio <risa> siempre la tienes, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a la salud, eh, lo que queremos es que la persona que viene a nosotros se elimine aquello por lo que ha venido. Entonces, esa vocación de servicio la tenemos y, y es gratificante, <risa> ya te lo digo. Ya apu... mucho más, a, nos aporta más de lo, de lo que damos muchas veces. Y apostar por la prevención, porque yo que estoy viendo pues, los productos que, bueno, los productos que están enfrente son los de belleza que vamos a hablarlo después con Inmaculada, pero sé que en mi espalda están todos los productos que tienen tu sello. Sí. Tienen el sello de las dos farmacias, tanto la de Elche, que es en la que estamos ahora. Farmacias Hidalgo, sí. Farmacias Hidalgo. María sí, sí. José Hidalgo en el caso de ellas, ¿no? Es, decir, es ese trabajo de cada bote, eh, pues tiene. Eh, tiene mucho trabajo detrás porque hay que saber lo que se mezcla y sobre todo esa apuesta por prevenir y, y, bueno, y por sanarnos desde los productos naturales. ¿no? La prevención desde luego siempre es lo más interesante y, y nuestra primera opción siempre es lo natural, ¿vale? lo que va al organismo. Somos naturaleza y vivimos en la naturaleza, entonces todo lo natural siempre nos va a funcionar mejor. ¿Vale? Luego, claro, hay química para lo que no funciona eh, con lo natural, pero siempre lo natural para nosotros siempre es nuestra primera opción. Hasta llegar a la dieta de tox, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese trabajo previo ¿no? para que hoy podamos ofrecerla como algo muy particular, muy especial y sobre todo con la garantía de que funciona? Claro, bueno, la dieta de tox eh, viene del resultado de muchísimos años de experiencia. Eh, eh, estudios en nutrición, eh, toda la experiencia que llevamos con nuestra dieta y, eh, y la verdad es que la dieta detox es fundamental, mira, no solamente después de Navidad sino después del verano que hemos tenido esos meses que después de, eh, de un viaje que hemos comido todo lo que nos... Todos los platos típicos de la, de la zona donde hemos ido, nos los hemos comido. ¿no? Y entonces, claro, eh, dieta detox viene súper bien en los tres pasos. Eh, depurar, desintoxicar, quemar grasa y, y, y subir el metabolismo. ¿Y eso vale. acompañado con algún tipo de con alimentación? Un, o... Con el programa Reset. ¿vale? El programa Reset es un programa que... Eh, nosotros lo, lo, lo cogemos como fundamental. Eh, después de, una, de un test de intolerancia que ha salido muchísimos alimentos, eh, después de una época como las navidades que eh, hemos comido más de la cuenta y, sobre todo, mira, después del COVID viene mucha gente con muchísimas molestias estómago, intestinales. ¿no?